Buenas tardes a los seguidores del canal de Movimiento Civil Bueno, hoy os voy a traer a todos vosotros una información que me parece crucial y muy relevante sobre lo que está sucediendo con los eh, transportistas eh, con esa huelga que ellos convocaron el pasado 14 de marzo ya llevan 16 días de huelga, ¿ok? Y a través de este canal de Movimiento Civil, no solo en Facebook, eh, sino también en Telegram, voy a compartir eh, la información que tengo eh, por parte del presidente o del sector del transporte en Sevilla, de Manuel, sobre lo que está sucediendo en estos momentos, ¿no? Voy a esperar eh, un poco a que la gente se, se una al, al directo y a partir de ahí vamos a, a dar avance, ¿no? Como saben, esta plataforma de movimiento civil ha apoyado eh, mucho la iniciativa de los transportistas en España de la huelga general o de la posible huelga general que podía haberse producido si el 70% de los camioneros no hubieran parado hoy sus camiones a la hora de llevar los productos de un sitio a otro, ¿no? Esto ha sido una desilusión para el presidente, ¿no? el representante de Sevilla y me imagino que también para el representante de Madrid. Es una desilusión, yo creo que para todos nosotros, ¿no? que los camioneros o parte de los camioneros hayan decidido parar la huelga y continuar trabajando en pérdidas. ¿eh? La mayoría está trabajando en pérdidas. Pero nosotros en este canal, como saben, ...no solamente apoyamos a los transportistas, sino que también apoyamos a los agricultores, ganaderos... ...y a todos los sectores económicos del país. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros vamos a continuar dando difusión a todo lo que vaya ocurriendo en España, lógicamente. Esa es nuestra tarea, nuestra labor. De hecho, mañana estaremos en Sevilla al frente o enfrente del Parlamento Andaluz, nunca mejor dicho... Nos veremos en la Macarena a las 12 de la mañana, para los que queráis venir, seguidores del canal, etcétera, y personas que lo apoyáis en, otra, en otras redes sociales. Nos veremos en la Macarena, quedaremos allí, y después a las 12 y media estaremos enfrente del Parlamento con otras plataformas y organizaciones que van a estar con nosotros, ¿eh? como Red Soberana y otras más. Además, a partir de la una de la tarde estará 7NN, un medio televisivo, que me hará una entrevista sobre lo que está ocurriendo ¿no? con los transportistas. Porque hemos sido, pienso que la única, la única plataforma que ha apoyado abiertamente a todas estas personas. Ya saben que el pasado viernes yo estuve en Madrid con ellos. Fui en autobús del ARAAL a Madrid, cogí un autobús con ellos. Y bueno, y fue una experiencia la verdad que maravillosa, espléndida e irrepetible. Yo no voy a criticar para nada los transportistas, no voy a juzgarles a ninguno, ni voy a decir que lo han hecho mal o que se han equivocado o que son unos cobardes, yo no me voy a dedicar a decir nada de eso. Simplemente agradezco eh, toda la ayuda, la colaboración, toda la lucha que han emprendido en las últimas dos semanas para destapar el sistema eh, criminal y el sistema corrupto que se encuentra ahora mismo. En el sector del transporte, uno de los sectores más afectados en estos momentos ¿no? y desde hace muchos años en eh, nuestra economía, ya que ya saben que los transportes en sí no son un sector regulado como puede ser el taxi, que hay unas tarifas y unos precios que se deben de respetar, pero en el transporte no ocurra así. Por lo tanto, ellos no pueden hacer que el precio del gasoil pueda desencadenar que el consumidor pague un precio eh, acomodado a lo que marque el transportista sino que al contrario eh, la política es muy, es muy diferente el precio del transportista va ajustado al combustible y tiene que hacer tripas y corazón para que el consumidor o las personas que consuman el producto final puedan pagarlo ¿no? entonces el problema deriva ahí de que el sector del transporte no está regulado y eso ha desencadenado todas las pérdidas que estas personas están teniendo. De hecho, si hacemos cálculos, así eh, me vienen de la cabeza, porque el otro día mismo lo estuve haciendo en un papel, los cálculos que hice, eh, amigos míos del canal, fueron estos. En España hay más o menos unos 500.000 camioneros. Bueno, 500.000 camioneros no, disculpen. 500.000 camiones, ¿eh? 500.000 camiones registrados. De esos 500.000 camiones que hay en España, aproximadamente, aproximadamente eh, pagan unos 26.000, 26 entre 25.000 y 26.000 euros de gasolina o gasoil al año ¿eh? estos camiones, porque esos tanques, esos depósitos ya saben gastan una barbaridad y no es lo mismo que un que un turismo, ¿no? Un automóvil. No gasta ni siquiera, vamos, acerca a esas cantidades. Por lo tanto, esos 26.000 euros que pagan se van a incrementar en alrededor de 11.000 o 14.000 euros por la subida del gasoil. Por lo tanto, los precios ya rondarían los 40.000 euros. 40.000 euros, ¿eh? Escuchen bien, al año. Pero el gobierno de España, el pasado la pasada semana, el pasado jueves creo que fue, ajustó un precio o una subvención de 500 millones de euros. O sea, que le daban 500 millones de euros a los transportistas para gastarlos. ¿eh? Para gastarlos y, y así poder pagar el, el, el gasoil. ¿no? Esa ayuda de 500 millones, si nosotros dividimos los 500.000 camiones ¿no? entre los, los 500 millones de, de euros en subvenciones, podría equivaler a una cifra aproximada de 850 euros. Por lo tanto... Si se le dan 850 euros por persona, por persona, a los camioneros, ¿eh? por persona, a este sector, y ellos tienen que pagar más de 11.000 euros de su vida entre 11.000 y 14.000 euros, díganme ustedes qué tipo de ayuda se le está ofreciendo o qué solución se le está ofreciendo al sector. Yo quisiera comentar también de que dentro de la Agenda 2030 incluye la desaparición del sector por carretera o de lo que sería la carga pesada por carretera. Es decir, que los camiones y este sector van a tender a desaparecer. Eso es una realidad palpable. Y eso, los que estemos un poco en este mundo, estemos despiertos, nos daremos cuenta de, de la realidad económica que se viene, ¿no? Pero, más allá de todo eso, lo que yo sí quería comentaros es que todo eso tiene una consecuencia directa. Y es que mucha gente se va a quedar sin trabajar. O se va a quedar, mejor dicho, sin trabajo. Sin trabajo, ¿no? De aquí a, a medio o largo plazo. Y eso es lo que todavía no han entendido. Muchos no han entendido eso, por lo tanto, claro, ellos están en una situación bastante, diríamos, de no saber qué hacer, ¿no? Y, y lo puedo llegar a entender porque son familias que, a fin de cuentas, tienen que pagar factura, tienen que pagar agua, tienen que pagar luz, tienen que mantener a sus hijos... Y el espíritu de unión de este país es muy, es muy pobre, ¿no? Y claro, eso es lo que ha provocado, creo yo, que muchos hayan decidido seguir trabajando, ¿no? Pero eso no va a hacer parar para nada la difusión que hacemos nosotros dentro del canal de una posible huelga general que pueda darse. Porque los transportistas, cuando no puedan en dos o tres semanas pagar esas facturas gigantescas que van a venir, ¿eh? porque las facturas hay que pagarlas, y que van a ser todas en pérdida, o prácticamente la mayoría van a ser pérdida, volverán a solicitar o volverán a intentar marchar y volver a hacer una protesta, una manifestación. Lógicamente los 16 días de huelga no sabemos para qué han servido. ¿no? Yo creo que han podido servir para muchas cosas, pero desgraciadamente, también, hay que recargarlo, hay que decirlo, Pedro Sánchez y todo su gobierno se va a reír. De que los transportistas, al final, muchos de ellos han cedido. Yo no conozco a todos los transportistas, pero sí conozco o he conocido a parte de los que acudieron a Madrid y, eh, y, y he entrevistado aquí en el canal y además con Manuel acudí a Sevilla, al Carrefour, a estar con él a pie de calle para observar y ver pues a través de la, del paro de la huelga eh, lo que estaban reivindicando. no Entonces, creo que... Que, que es buenísima, buenísima la, la gestión que han hecho, sobre todo los líderes de estas plataformas, lo han hecho muy bien, desde mi punto de vista, creo que han hecho un trabajo eh, formidable, pero les ha faltado ese apoyo, ¿no? Ese apoyo de muchísima gente que creyera en la idea de la unión, en la idea de, de estar todos juntos y luchar hasta el final, ¿no? Pero creo que eso se puede dar, que eso se puede conseguir si la gente en España, como dice Manuel, dejara de mirarse el ombligo, ¿no? Y, y creo que es posible porque este país va cada día mmm, a peor es decir cada día la economía ya lo estáis viendo está mucho peor aunque no es suficiente todavía la gente necesita ver más caos para observar el grado de eh, eh, en el que se encuentra la economía es decir grado al final de de destrucción no eh, un grado que ha ido aumentando en los últimos meses sobre todo en los dos o tres últimos meses eh, ha desencadenado un alto nivel de precio, tanto en la subida de los combustibles, por lo que defienden los transportistas, sino también los alimentos, ¿no? Los alimentos en todas las cadenas, establecimientos supermercados han subido muchísimo, muchísimo. Y otros productos y materias primas se han elevado, ¿no? Por completo. Por eso la defensa al final es de todos y cada uno de los españoles, no solamente de ellos, ¿eh? Y eso es importante que, que todo el mundo lo sepa y que todo el mundo eh, conozca en detalle ¿no? los porqués y las causas de esta guerra ¿eh? creada por las élites del mundo y creada por el globalismo, que al final es una ideología política que se ha colado en Occidente en Europa para menoscabar, ¿no? para Desintegrarnos como seres humanos, menoscabar nuestros derechos y desintegrarnos como especie, como ciudadano y como seres humanos, más desde un punto de vista más general, pero es así, ¿no? Eh, poco a poco lo han ido haciendo, comenzaron con, con la pandemia, ¿no? Y, y lo han ido extendiendo a través de estas fases que nos han llevado a donde estamos ahora, ¿no? Es decir, a, a una quiebra económica importantísima para todas las familias. Y, y yo pienso que, bueno, sin juzgar a los transportistas, pero deberían de pensar muy mucho en el futuro de sus hijos, ¿no? En qué futuro ellos... Y, y todos nosotros, en definitiva, les vamos a dejar a los que vengan. Porque si no somos capaces de mantenernos en la lucha y de luchar durante mucho más tiempo, pues al final las consecuencias las van a sufrir otros. Y ellos también, ¿eh? Ellos también. Así que eso es lo que lo que os puedo decir, lo que os puedo comentar. Y con esta información os dejo. ¿eh? Esta tarde, como ya saben, vamos... A tener, para los que nos seguís en Telegram, un programa coloquio, un programa coloquio con Javier. Vamos a estar en, a partir de las ocho y media de la tarde, para los que queráis conectarse, y vamos a hablar de una posible huelga general. ¿eh? Vamos a hablar de eso y vamos a, a estar ¿no? con muchísimas personas. Va a haber muchísimos participantes de todas las regiones de España que van a dar su valoración y su opinión sobre una posible huelga, independientemente de lo que hagan los transportistas o de lo que hagan otros sectores. Pero creo que, en definitiva, va a estar bastante bien que todo el mundo pueda dar su punto de vista y todo el mundo pueda opinar, ¿no? Para eso todavía seguimos siendo, <risa> seguimos siendo libres. <coughs> Disculpen, porque todavía, <risa> todavía estoy bastante jodido de, de resfriado. ¿eh? Así que, bueno, eh, eso es toda la información que os puedo lanzar. Eh, no veniros abajo, no veniros abajo en ningún momento por esta noticia. Sé que estamos viviendo momentos muy crueles, muy complicados para todos, pero tenemos que seguir cabalgando, no nos queda otra, ¿eh? Eh, incluso luchar por un sistema alternativo o autosuficiente, diferente a este que tenemos, porque esta gente no nos va a permitir vivir en pan y en libertad. Ya os lo comenté hace ya muchísimos meses no en los programas que yo hacía. Y sí os pediría a todos vosotros, aunque sea no sé, eso, eso tiene que salir de todas formas de dentro, ¿no? Eh, tiene que salir de dentro de cada uno, de cada cual, pero unirse más, ¿no? Es decir, el pueblo español necesita unirse más ante todo esto porque veo a la gente muy muy dispersa, ¿no? Unos por un lado, otros por el otro. Y de verdad el individualismo no va a arreglar las cosas, ¿eh? El individualismo nos va a condenar directamente a la ruina y a la miseria, ¿no? Y, y eso es lo que yo creo que falta aquí, ¿no? Falta más unión, falta más apoyo, falta que colaboremos más los unos con los otros. Y creo que el movimiento civil ahí está dando el dos de pecho dentro de nuestras posibilidades y con nuestros errores también, que los cometemos. Yo cometo errores todos los días, nuestras virtudes y nuestros defectos, pero en definitiva estamos ahí, ¿no? Y, y continuamos y seguimos en la lucha. Cosa que otras plataformas eh, ya ni siquiera están, ¿no? Tampoco es que a mí me, me importa me interese lo que otras plataformas hagan, pero en definitiva nosotros estamos ahí y creo que eso es algo que hay que valorar y que la gente valora, de hecho. no Hay mucha gente, y cada vez más, que apoyan a este canal, eh, lo apoyan directamente y eso, eso la verdad que a mí me da mucho que pensar ¿eh? y sobre todo para bien, ¿eh? para bien. ¿no? Eh, pues nada, voy a compartir este, este vídeo en Telegram y que tengan, que tengan un buen día, seguiré dando información sobre lo que va sucediendo ¿eh? en los días posteriores y muchísima, muchísima suerte, de verdad, muchísima suerte para todos. Únanse, salgan a la calle, manifiéstense, aprovechen cualquier oportunidad que tengan para unirse, como digo, y para formar grupos, ¿eh? para aprender sobre la autosuficiencia, la supervivencia y también piensen incluso... Si quieren, ¿eh? esto lo dejo aquí para el que lo quiera pillar o coger en inversión, criptomonedas, oro. Piensen, porque el euro no va a valer nada. Ya hice yo aquí ayer un vídeo hablando específicamente sobre eso. Y el euro y el dólar no va a valer nada. Es simplemente papel, papel mojado. Y con eso no vais a poder comprar nada. No va a tener valor, va a carecer de muchísimo valor. Cuídense a todos. Fuerte abrazo. Nos vemos esta tarde en Telegram Movimiento Civil a partir de las ocho y media. Cuídense, de verdad. Gracias a todos por estar ahí.